vamos a hacer algunas funciones básicas con Canva Live de eh, ir proponiendo algunos clips de video y algunos efectos básicos en el caso de las tomas que tengo de este evento, tengo algunas tomas cortas que duran 8 segundos y tengo algunas tomas de 34 segundos si las arrastro a la línea de tiempo me pone todo el video completo en el caso de este video de 34 puedo ver que es revisar a ver qué que era el clip de video y decidir que no me interesa esta primer parte. Elegir usar el inicio del clip a partir de acá. Repaso a ver. Y que la toma sea que quiero usar. Es esta nada más, este segmento. Lo elijo. Y arrastro a partir de la, la previsualización. Y solo me copia en línea de tiempo esa toma. De todas maneras, si uno quisiera modificar la duración, haces botón derecho, editar duración y acá podemos modificar la duración. Podemos elegir un número exacto de fotogramas y de segundos. Sobre todo si tenemos que incorporar muchos clips o lo tenemos que sincronizar con la música, quizás tengamos que incorporar varios clips y que todos duren exactamente la misma duración. En el caso acá de, de este clip, si yo la toma esta que hice, la hice en un sentido y me di cuenta que yo lo quiero eh, al revés. Esta toma me di cuenta que la hice demasiado rápido o la hice en el sentido equivocado. Para modificar eso, voy a, primero es agrupar y sacar el audio. Y ahora este clip que nos quedó, vamos a cambiar velocidad entonces la velocidad por ejemplo en vez de el 100% puede estar al 70 podemos hacer el botón derecho cambiar velocidad al 50 entonces ahora la toma dura el doble de tiempo y quizás eh, en la edición uno se da cuenta que en realidad el paneo debería haber sido al revés o uno quiere hacer invertir el clip, puedo hacer invertir clip. Entonces, ahora tenemos la toma al revés: empieza para el final. Obviamente, esto tarda un poquito en la previsualización, y entonces, ahora puede ser parte de la composición de, del video. Disolver esto con esos dos clips y en el caso de sonido si por ejemplo yo quisiera que la pista de sonido empiece más gradualmente podemos hacer primero vamos a desagrupar y vamos a la pista de audio vamos a dar un efecto que es insertar efecto volumen animable entonces ahora nos va a aparecer tanto en la línea de tiempo como panel de efectos en la línea de tiempo, entonces podemos agregar fotogramas clave, entonces podemos acá desde la línea de tiempo indicar el nivel de ganancia o también podemos hacerlo en el propio archivo, hacemos doble clic y agregamos un clip y si a este clip lo arrastramos y lo arrastramos afuera de la línea de tiempo, lo eliminamos entonces podemos animar de una manera visual y que lo vemos sincroniz cómo se comporta respecto al, al resto del video Así si ustedes quieren ver la pista de sonido cómo va quedando en el proyecto asegurarse que no sature en este caso está está muy al límite, lo voy a bajar un poco, porque está, por ejemplo, podemos eh, en esta eh, pista de video, por favor, vamos a crear un efecto, vamos a crear una pista de video más, y esta pista la vamos a duplicar, Entonces podemos tener la pista sin efecto, y la pista que está encima... En este caso preferible, me fundido el disolver. Vamos a hacer... Chicos, le hacemos un efecto, por ejemplo, de coloreado. Se funde y va, pues, ando, se superponen a dos pistas. Y como es el mismo, las dos pistas de video y solo una pista de audio podemos hacer combinaciones de algunos segmentos cambiados hacer efectos usando las pistas de video también tenemos acá pistas, eh, algunos elementos que son fotos que se pueden utilizar como parte del del, del video y si quisiéramos podemos agregar el efecto transformación para hacerle un, un efecto de movimiento aunque sea un solo una foto arrastramos al clip y entonces ahora vamos a hacer clic en la pista de vídeo y acá tenemos los fotogramas claves entonces podemos decidir en el primer fotograma acá que queremos que Primero modificar un poco el tamaño, vamos a modificar el tamaño a todo el objeto, a toda la pista, en este caso a la foto, y vamos a usar este prefotograma clave y el hagamos un fotograma clave al final y movemos la toma para hacer un movimiento de paneo. Entonces no hace falta es si por alguna razón no tenemos un, una foto, un paneo hecho en video, por lo menos la toma fotográfica nos permite reemplazar. O simplemente si tiene fotos de su proyecto y lo tienen que animar, lo pueden animar todo en Live con estos efectos. Entonces el proyecto que tiene armado, además de la línea de tiempo, van a ver que arriba hay una un rectángulo de seleccionar una zona. Esto les permite que cuando vayan a procesar el video, puedan procesar todo el proyecto, que en este caso si tenemos un silencio, una parte negra adelante o cosas en el final, les va a, va a incorporar todo, este va a ser un video largo con todo, hasta los silencios. Y si ustedes eligen solo seleccionada, pueden elegir solamente lo, este, ese segmento. Que acá sabemos que valga 29 segundos. Y en este panel tenemos. El, los, las opciones para elegir el formato de archivo. Formato de imágenes. Eh, y si necesitamos exportarlo solo como audio. Eh, depende de lo que tengan que exportar. Eh, MP4 WebM es para, para la web con más compresión. MP4 en alta calidad. MP4 en h265 Y... Pueden hacer, eh, abrir el panel Más Opciones. Si, tienen que hacer una, si están trabajando en un proyecto en Full HD y necesitan hacer una previsualización para enviar rápido, pueden hacer una versión de menor tamaño, redimensionando el clip. <coughs> y cuando procesen va a aparecer dentro de las colas de tarea. Las opciones de renderizado, bueno, depende de la máquina que tengan eh, cuántos que, eh, que el, cuántos eh, threads del procesador pueden asignar a la tarea de video, obviamente pueden dedicarle toda la máquina, pero básicamente no pueden hacer nada más mientras estás renderizando, no pueden trabajar en esa máquina, así que bueno, pero si asignan un, solo un núcleo o, o dos, pueden trabajar en algo que no requiera demasiada rama en segundo plano.